Hace dos semanas, las autoridades del Metro anunciaron la rehabilitación de un viejo tren que circulará en la línea 3. Según el director general del Metro, Joel Ortega, en 2014 se recuperarían 24 trenes, aunque en realidad fueron 18 los convoyes rehabilitados. Supuestamente se adquirieron para el tren piezas nuevas, tales como ruedas de seguridad, kits de diferenciales y contactores electroneumáticos. Pero investigaciones periodísticas demuestran que las piezas con las que se reparan estos trenes son en realidad piezas usadas de otros vagones del metro y que los trenes registran constantes fallas. Tan solo el tren que chocó el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía tiene un registro de 140 servicios en el taller luego de su supuesta recuperación. El tren era conocido como el Frankenstein por los trabajadores del metro debido a que tenía piezas de otras máquinas y sus fallas eran recurrentes. Periodistas que lograron ingresar a los aires del metro atestiguaron a trabajadores desvalijando las piezas servibles o a medio servir de los convoyes viejos para colocarlas en trenes supuestamente rehabilitados. Y las rehabilitaciones han salido más caras de lo esperado porque las autoridades han gastado 218 millones de pesos más de lo presupuestado. Descarga fáctico y entérate.